Hola a todos. Hola. Yo voy a ser breve. Ayer vi un video que me impactó de un padre de los jóvenes que, que están en prisión después de las manifestaciones en, en Caimanera. Y ese padre, de anciano, decía que, que le iban a permitir no visitar al hijo pero que no tenía nada de comer para llevarle a su casa. Y yo entiendo que hay un límite humano. Ahora buscando por Facebook de aquí para allá, para estar al tanto de las noticias de lo que está pasando en Cuba y en el extranjero, fui a abrir a, a los WIPs, algo así, ¿no? Y vi un video que me impactó sobremanera. Una madre cubana, de Holguín, yo me quedé impactada, porque bueno, a mi entender, como la escuché, es una, una, una, una, una señora que no tiene mucha preparación, puedo decir, educativa, intelectual, tiene un nivel escolar muy alto, pero del corazón me impactó, he visto tantos videos de personas maravillosas que hablan con el corazón y tanto el de ayer como este de ahora que acabo de, de, de compartir en mi muro y el objetivo de esta, esta directa rápida es que yo yo insto a todos los cubanos tanto en Cuba como en el extranjero que compartan este video porque es, es, es sale de un corazón tan es ella habla natural sencilla pero es directa, va al grano, no se anda por las ramas, y todo lo que dice es verdad. Me impactó sobremanera. Ayer un hermano en las p me decía, y yo lo sé que lo dice, es por mi bien, ¿no? Él me, él me recomendaba y me decía, Nilda, cuando si te vuelves, porque tú dices que no haces las directas porque tú no las planificas, y es verdad, como esta ahora que estoy haciendo, no llores más. Digo, pero es que no lo puedo evitar. Yo soy así. Entonces, el dolor, el dolor de, los, de los demás me conmueve. Y yo le, le pido, le suplico al pueblo de Cuba, ese video que está en mi muro, compártanlo. compartanlo. Hay un límite humano. Y basta ya de decir que nos referimos solamente al alimento de los niños. No, el alimento es para todo ser humano humano, alimento bueno, lo necesitamos para nuestro desarrollo integral físico y psíquico. Basta de decir que solamente para los niños y para los ancianos, para todos. Esto es criminal, esto es genocidio. Lo que se está haciendo con el pueblo de Cuba es genocidio, no permitirle el acceso a a los alimentos y las medicinas a una población es genocidio antiervo, vi porque el señor sabe yo no lo niego yo no lo, yo no lo busqué personas que se han, se brindaron a ayudarme es criminal ver todas esas cosas en esas tiendas no pongamos a decir que la confitura solo, no, la confitura es para todos todo es para todos, porque Dios lo creó, lo puso en la tierra para nuestro beneficio. Él le dijo a Adán que se enseñorea de la tierra, de los animales, pero no sobre su igual, sobre su prójimo. Y él creó todas las cosas para que todos los disfrutáramos. Yo lo insto, les suplico, que vean ese video de esa madre yo estoy viendo constantemente videos y es criminal en las condiciones infrahumanas en que están viviendo las personas. Esa caimanera. Es que... Yo digo que no se puede comparar ni con, ni con un país del África, no sé. 64 años de revolución. De 64 años. Nunca hemos salido de la miseria. Ahora vivimos, no puedo decir que ni de la super miseria. No sé si es porque que ni infrahumano. Esto no tiene nombre. Esto es demasiado. Entonces, ¿cómo no voy a sentir cada video que veo? El niño, el joven, el, el, todas las edades, el anciano. Porque esto nos afecta a todos. Por favor, vean ese video y compártanlo. Es, a mí me impactó tanto, tanto, porque los, ella estaba hablando y, y lo, mientras hablaba yo lo sentía. ¿Cómo todavía pueden haber tantos cubanos indiferentes? Ordan Cabatra tiene razón. Ayer mismo que sé que en mi casa yo escucho las la músicas. La gente indiferente. No les importan los demás. ¿Qué ha pasado con el corazón de los cubanos? Un pueblo tan solidario. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tu indiferencia es la causa de que el otro muera. Por favor, razonemos, despertemos. Es hora ya de ser reales. Repito, tu indiferencia es la causa de que, lo, de que el otro muera. Y todos estamos pereciendo, todos estamos en el mismo barco, en el mismo barco que se está hundiendo. Esto ya no tiene marcha atrás. Nuestra miseria, mientras este régimen persista, es permanente. No hay que ser económico, no hay que ser un ilustrado y no ser en esos temas, porque naturales, Dios nos dio la capacidad de razonar razonamos esto esto ha un experimento el comunismo es anticientífico anticientífico no hay como vivir en una democracia vivir en libertad donde cada, cada, cada cual pueda realiza, autorrealizarse el libre comercio está demostrado miren ninguna sociedad ningún gobierno humano va a resolver los problemas de la humanidad. Pero está demostrado que el único sistema que funciona es la democracia. Es la democracia. Un estado de derecho, separación de poderes, libertad. Porque cuando tú sientes opresión, tú no tienes creatividad. Porque donde hay opresión, no puede haber incentivos. Y el cubano es creativo. El cubano hace maravillas. Lo que el cubano toda una vida ha sido bloqueado. Nos han bloqueado. Yo a veces me digo, pongo de ejemplo, veo esos camiones que no sé, y a veces digo, ¿de, ¿de dónde los sacan? Veo esos gimnasios cubanos de, de cosas viejas, lo, lo que hace. Hasta la comida la inventan. Pero basta ya, somos seres humanos. Nos han bloqueado toda una vida. Si este país fuera nuestro, nuestro, nuestra nación, fuera una de las más desarrolladas de América Latina, así es del mundo. pero El cubano, todo una vida ha estado bloqueado. Y le digo, donde hay opresión no hay incentivo. Y termino aquí. No es bloqueo, de allá es el bloqueo, aquí interno. Estamos pereciendo. Estamos pereciendo. Por favor, es hora de ser reales. Hay un límite humano. Hay un límite humano. Es genocidio lo que están cometiendo con nosotros. ¿Hasta cuándo pueblo de Cuba? ¿Hasta cuándo tengo que seguir llorando? Y yo sé en el plano personal todo lo que estoy pasando, no de ahora, porque lo digo así literalmente. Yo he sido bloqueada en este país por los cuatro puntos cardinales, hasta de mi propia familia. Pero yo desde que Dios me rescató, yo primero tengo mi conciencia delante de Él. Y no me importa de lo que el ser humano me acuse. No me interesa, no quiero ser maleducada. Pero hay un momento, porque uno tiene sangre en las venas, uno tiene que imponerse. Tienes que imponerse sobre, por encima de tus emociones. Y para mí ha sido muy difícil durante más de 14 años en este país. Y hoy le, da, le doy gracias por todos esos abusos. Gracias, gracias por todos esos desamparos. Gracias porque yo no los conocí a ustedes. Pero Dios permitió que yo conociera. Permitió. Tengo afectaciones porque hasta el nivel personal de mi, yo, de cosas que no quiero hablar y de cosas que muchos no saben, solo los puedo contar con los dedos de mis manos. Y Dios que lo sabe. Solo yo he sé lo que pasaron en este país. Porque hasta pasé que una doctora por encima de mi voluntad me ingresada y yo recibí un tratamiento cuando ya en mi sangre esos medicamentos no existían y yo sé de lo que estoy hablando. He pasado mucho y está bueno ya. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es hora de ser reales y termino aquí porque la verdad que no me siento nada bien. Vean ese video, cubanos, por favor. El mayor bloqueo no está en el corazón. No es allá afuera, no es la CIA, no son los, los, los Estados Unidos. No, todo nuestro desastre desde el 59 comenzó aquí adentro. El desastre comenzó aquí desde el 59. Nada tiene que ver con nadie, nadie de allá afuera. Es de aquí adentro, interno. Estudiemos historia. Y además de la historia, tenemos nuestra vida práctica de todos los días, porque la realidad es lo que te acerca a la verdad. Y tú lo que tú padeces, ¿por qué lo vas a negar? No, pues no lo niegues más. Lo que se padece no se puede negar. Eso es un, un loco, que hace eso? O un aprovechado, o un oportunista, o uno que no... No, no, no, cada cual que piense por sí mismo. Basta ya de que sigan llamándola rojo verde. Llaman al verde, verde a, y, a, y a rojo rojo. Compartan ese video. Y todos mis días en este país son aquí son frustrantes, muy frustrantes, pues, me sale la palabra. Vivo en agonía. Vivo en agonía. Yo quise redimir mi camino, no solo como cristiana, sino en medio de la sociedad. Y fui bloqueada. Fui maestra. Quería superarme, fui bloqueada. Me negué a seguir cometiendo fraude con los estudiantes y fui bloqueada. Es pues muy difícil. Nada de contra la cuestión Yo fui de las maestras que me senté a imitar la letra de los estudiantes. Aparte de decirles las pruebas, de soplarle las preguntas, a imitar hasta la letra de los estudiantes. Porque el medio donde tú te desarrollas constantemente, si es un medio corrupto, llega un momento en que tú te corrompes. Si no sales de ahí, entonces... Es muy difícil, no es contra la corriente. Amiga de Añuca, te amo. No te bloqueé porque quise. A ¿Cuál sabe lo que está pasando? Dios lo sabe. Dios lo sabe. Te no, no, no, no, no, no, Nunca lo hemos visto cara a cara. Gracias ha sido de las pocas que me ha brindado sin conocerme tu corazón. Porque las apenas conociéndome, me cerraron la puerta. Nunca han querido escucharme, ya no me importa. No te bloqueé porque quise. Cada cual sabe lo que está pasando. Pero como siempre digo, mis lágrimas está mi fuerza. Porque yo no tengo fuerza, es Dios que me las da. Y voy a continuar. Los cubanos merecemos tener libertad. La escuela, la casa, la merecemos progresar. Ser humanos. Me falta ver ese niño recogiendo materia prima. Con su uniforme vestido de secundaria. 12, 13 años, ¿cómo no voy a llorar? Si Cristo me manda a llorar con los que lloran. Soy así, así me voy a morir. Pueblo de Cuba, nos están matando. Es genocidio, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Por favor, ¿hasta cuándo? ¿Estás cuándo? ¿Estás cuándo, oh Padre Santo? Ten misericordia de nosotros en esta hora te lo ruego, Señor. Tú dices todas tus palabras, ¿verdad? Que tus ojos están constantemente sobre la tierra y tus ojos están tú miras todo lo que estamos padeciendo en esta gran isla, cárcel, es mentira, Padre, tú lo sabes. Nuestras angustias, nuestros dolores, nuestras nuestras miserias, nuestros padecimientos, muerte, desespero, frustraciones. Oh, Padre Santo, ven, ven traer y trae en a nuestros corazones. Solo tú tienes ese poder, mi Dios. tú esta es tu hija a quien tú rendiste, aún en medio de estas lágrimas. Tú sabes que cada día, tú desde que me traes el refrigerio, cuando salgo a la calle, cuando camino, cuando estoy acostada, solo tú sabes lo que yo siento, cómo está mi cuerpo no, en odiablas de ese año, Señor. Solo tú sabes cómo he sido despreciada, pero tú, oh mi Dios, viniste en mi rescate. Oh Padre Santo, ven interviene en nuestros asuntos Señor Mira nuestros tu sufrimiento en nuestros trabajos Señor oh te lo pido mi Dios en el nombre que sobre todo nombre en el nombre que un día todos esos tiranos todos esos malos gobernantes no se arrepientan tendrán que orar todas las rodillas por todo el mal que le hicieron a la viuda, al huérfano, al anciano al indefenso oh Padre Santo ven, ven te lo suplicamos, ven, ven, ven y reina, ven y reina oh, sobre nuestra nación, oh mi Dios, por favor, por favor, por favor, por favor, mi Dios, por favor, te lo pido en el nombre de Padre Jesús. amén. Oh, por lo de Cuba los amo. En mi perfección y en mi angustia, yo los amo. Siempre voy a ser así. No importa cuántas contradicciones se levanten contra mí. Los amo. Que Dios los bendiga y escucha la oración de cada uno de nosotros, aún de los niños pequeños, porque Él dice que los niños lo alaban. Jesús dijo que para entrar a su reino. Teníamos que ser como el niño, en el niño no hay maldad, en el niño en el niño no hay maldad, seamos como un niño, amén, que Dios nos va a, a los libres.